Más historias en la Fundación Cristianos en la Gloria. Hola, ¿cómo están? Estamos en, otra, en otro evento más aquí en Cristianos en la Gloria Fundación, aquí desde la, de la localidad de Ciudad, Ciudad Bolívar, siempre mostrando lo maravilloso que es el Señor. Hoy, a través de esta gran Fundación Mundipaz, eh, el Señor nos ha puesto eh, eh, en este día hermoso, maravilloso, siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Eh, hoy vamos a hacer algo maravilloso. El Señor, como siempre, en todos esos eventos, no únicamente aquí, aquí en Bogotá o a en Celejo, en todos los lugares que hemos ayudado a los indígenas, el Señor ha puesto cosas maravillosas. Entonces, hoy vamos a hacer algo maravilloso. No nosotros, somos, nosotros somos esos instrumentos. Es el Señor que va a hacer a Y eso por eso tenemos aquí a Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Exacto, gracias. Bueno, que, decimos, que nos compartas unas palabras de lo que vamos a hacer. Bueno, gracias. Un saludo de, como decía Carlos, es una fundación que trabaja por la paz, pero desde la perspectiva Cristo y biocéntrica, porque necesitamos esta parte de Cristo para la paz de Colombia y la paz del mundo. Para nosotros es muy importante observar el área y esta es nuestra última actividad de 2022 con un mensaje de dentro, un mensaje de reconciliación que hemos hecho y la justamente con ustedes para poder. 50 familias que tenemos que darles un instante desde la perspectiva de la perspectiva de la y por supuesto los niños y niñas traerles un regalo de comunidad de Jesús para que se compartan también un momento de alegría, un momento de gozo, un momento de pasillo. Para bueno, que todo lo que debemos agradecerle a la población, a la porque está muy bien. Yo, yo he visto los orígenes de la y yo sé que yo le había pedido eso a esta señora. Y, y llegó y llegó y a través de un lugar, yo sé que hoy estoy muy la a subir, no únicamente por el sino para la autoridad de nuestros corazones. Ajá. Y queremos agradecerte y más adelante vamos a mostrar uh, lo que vamos a hacer hoy. Y yo sé que esto va a impactar no únicamente a los que estamos aquí, sino a los que van a ver este, este video. A través de la autoridad, y vamos también a compartir estas emisiones con unas. Claro Gracias a Sandre y más adelante vamos a continuar hablando con diferentes personas y contigo. ¿Y tienes algunas otras palabras que decir? Nada, nosotros estamos aquí sirviéndole al Señor con todo el amor, sirviéndole a la gente con todo el amor y sabemos que será una jornada de bendición enorme para todos, para los que han para los que. Andan. Así es, muchas, muchas gracias y nos veremos en algunos segundos con más de este hermoso evento aquí. Esto es a Ciudad Bolívar, uno de los dos suburbios aquí en Bogotá siempre es el Señor glorificándose a través de su pueblo. Esos cielos que están de corazón y que realmente quieren mostrar que a ese Dios es el poder, que nosotros somos esos embajadores del Reino de los Cielos. Como esos embajadores del Reino de los Cielos estamos mostrando que ese Dios ha sido sobrenatural a través de nosotros. Aquí estábamos preparados para recibir a los papitos, a las mamitas, a los niños con los regalos, con los mercados y este lugar para dar la par palabra de esa paz total y ese amor y ese perdón y ese grupo maravilloso de mujeres y hombres que ayudaron para hacer esto realidad y estos dos personajes que dan una palabra a estos niños de esta manera. Uy, no, esto está muy sucio, lo no limpia. ¿Qué hacemos? Con qué lo lavamos? Con agua. La no le echamos el agua jabón, a ver. Échale a ver. Y agua, a ver. Uy, se acabó el agua. Que, ¡No me eché más cosas! ¡Ay, pero espera, que si yo le eché ¿Mm. pero él se lo tomó a mal! No, no, no yo quiero ayudar. cierto sí. es que yo la quiero ayudar? qué cree? ¿No le creas? Yo sí la sí quiero ayudar. Yo, yo... ¿Qué pasa? No, mira, yo te ayudo y limpiamos ese corazón. a ver. No, no limpia. ¿Qué hacemos? Con el otro. No. ¿Con el otro? Ay, claro, tengo buena idea. Tenemos es que está más tira. Tira. grande. Este duele más que Vamos a ver. No, no. No te preocupes que no te va a doler, mira. Solamente voy a pasar un poco de corazón para que no te... Mueves, tira. Tira. <ríe> no, no, todavía que no. ¿Quiénes dicen que sí? También a los jóvenes se está compartiendo la palabra, eh, también se les está dando la instrucción de cómo ellos pueden llegar a la palabra a través de, de la tecnología, de que ellos pueden hacer uh, marcar una diferencia. Aquí Sandra de Mundipaz está dando una conferencia a los papitos y a las mamitas sobre esa paz total, sobre ese perdón que debe haber en los hogares. También agradeciendo a la Iglesia Evangélica Bautista Emanuel de Perdomo por darnos este espacio para dar estas buenas nuevas de Reino a los Cielos. Y también poder compartir regalos, mercados, estos niños, darles una sonrisa, darle un momento de felicidad, que es lo que quiere el Señor, ver esas sonrisas maravillosas y darle siempre esa gloria y esa honra a nuestro amado Padre Celestial y vemos como los niños estaban contentos, gozosos de que eh, estaban recibiendo los padres y estos voluntarios de Mundipaz también, dando esa estramilla, dando ese esfuerzo, lo sobrenatural, como siempre lo digo, y aquí tenemos otra persona más, a una Marta Martínez, voluntaria. que nos va a compartir qué vamos a hacer hoy y qué lo que ella espera que llegue a estos niños en el día de hoy. Marta, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, estoy bien. Bueno, vamos a hacer un evento maravilloso. Es por parte de la Mundi Paz. ¿Qué para ti ¿qué esperas que, que llegue a sus niños? El mensaje de amor, que es Cristo. Dios es amor y lo único que hacemos nosotros es transmitir el amor y el perdón y la reconciliación desde esa visión de Cristo. Amén, amén. Yo sé que tú eres madre y cuando tú ves a tus hijos... Yo creo que tú, tú reflejas a tus hijos por esos niños, ¿verdad? Sí sí, sí, sí, ¿Y qué piensas? Que todos tenemos los mismos derechos, aunque no los estemos gozando. Qué, qué hermosa palabra. Gracias. Y, y lo más importante es que recordar que el Señor nos ha dicho que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces tenemos que transmitir el conocimiento de Cristo para tener el mundo ideal. Mira, Marta dice algo muy importante: que en los 4:6 que, este, que, que mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Y a este pueblo, hoy, estos niños, eh, vamos a transmitirle algo muy importante a través de Mundipaz y Difusión en la Fundación: que realmente con Dios todo es posible. Sin Dios ah, vamos a tener dificultades. Pero recordemos que estamos en este mundo, pero no somos parte del mundo. Somos los grandes embajadores del reino de los cielos. Marta, gracias por esta oportunidad y que vamos a continuar con este evento. y últimas palabras Nada, muchas gracias a ti también por ser hacernos parte de, del sueño de Dios muchas gracias y nos veremos en David algo maravilloso que estaba viendo que cuando tú estás hablando de la palabra de Dios tú haces ese de corazón, que te hace hacer bueno realmente pues yo creo que es el Espíritu Santo obrando en nosotros eh, porque digamos que la la oración que nosotros hacíamos esta mañana cuando veníamos para acá es eh, por favor es que eh, tu palabra sea revelada a través de nosotros y que nosotros podamos ser instrumento de, de, del Señor para que la palabra llegue a los niños. ¿Y a qué punto llegaste en tu vida a decir quiero que los niños lleguen con estos mensajes? Pues realmente yo soy un poco nuevo en esto eh, yo digamos que eh, este año ha sido un año en el que mi vida dio un vuelco total, me pasaron muchas cosas y, y digamos eh, como que hay, hay esa, esa cosa en el corazón de, de ayudar, de servir, eh, básicamente a partir de este, de este año, porque antes mi vida era muy diferente, eh, yo no creía en, en Jesús, yo no creía en nada y lo encontré este año y ha sido maravilloso para mí, y pues me gusta eh, compartirlo con los demás. Qué bonito, qué maravilloso, y mira que esto te va a hacer crecer como persona, ¿cierto? Sí, claro, yo digamos que hoy me siento muy feliz, siento como, un, como una, una alegría que no puedo explicar, como que no, no, no la había sentido nunca, y, y pues estoy muy contento de estar participando de esto. Y el ver esa sonrisa de esos niños que sienten. Eso es lo mejor, eso es lo mejor, como ver cómo ellos reciben, cómo ellos eh, son felices a través de nosotros. Eh, y bueno, lo importante también es que creo yo que se van con un mensaje y se van con algo bonito para la comunidad. Una vez más, otro personaje más que estaba poniendo estas sonrisas a estos pequeños, a estos niños, a estos hijos de Dios. Estamos con Alexandra, ella también, eh, mi pre primera pregunta para ti, Alexandra, es, ¿qué te inició dar esta palabra a los pequeños? Bueno, eh, nosotros trabajamos en, en, con los niños de la iglesia. Dios ha puesto en mi corazón desde siempre eh, los niños. Los niños y, y bueno, como todas las cosas de Dios, todos como aparecen de repente también como una sorpresa. Quien realiza estos personajes siempre son otras dos personas. Y no podían venir y me llamaron, nos llamaron y nada, Dios dijo hazlo, háganlo. Y es la primera vez que los interpretamos y estamos muy felices de haber podido venir porque sentimos que de verdad Dios se movió grandemente con cada niño, con nosotros. Porque finalmente cada vez que uno hace algo, termina siendo ministrado primero, entonces una gran bendición estar aquí. Yo siempre digo que Dios es perfecto y nada es por casualidad. Y ver esas sonrisas hoy que sentiste en este corazoncito. Pues mucha ternura y mucha satisfacción y mucha gratitud, mucha gratitud por el, por poder estar aquí. De verdad esto es una sorpresa que Dios nos dio. No no fue fue una sorpresa como que nos explota la cabeza y, y ver esos niños y, y porque es diferente trabajar con los niños de la iglesia que conocen de Dios, que saben de Dios a, a, a ir a entregar la palabra de Dios por medio de una obra a niños que eh, no, entonces más lindo y maravilloso todavía y ver la recepción porque definitivamente los niños son receptores perfectos para, para, para recibir de Jesucristo es una cosa que él lo dijo en su palabra, ¿no? Vengan todos los niños a mí, déjenlos venir, porque ellos son, de, de tales será el reino de los cielos. Entonces, los niños son divinos, o sea, son lo mejor. Qué hermoso, qué hermosas esas palabras. ¿Y este corazón, qué quieres re resaltar para esos pequeños? Bueno, cuando Dios entra a nuestro corazón, definitivamente renueva nuestro corazón, renueva nuestra mente, y pasa de ser un corazón duro, eh, rascoso eh, de pronto triste, dañado, a un corazón suave, a un corazón tierno, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de amor de Dios. Y cuando tenemos un corazón lleno de Dios, todo es posible. Porque siempre tenemos la convicción y la certeza de que Él está con nosotros en todo momento. Qué bonitas palabras, son dos personas que Dios transformando sus vidas y está llegando a esos pequeños ¿para, qué? para que esa palabra llegue a lo más profundo de sus corazones. Iglesia con Carlos Alberto hoy vamos a hacerles una, una pregun unas preguntas y agradecerle a esta congregación que nos está prestando sus, uh, su templo para poder hacer esta, este hermoso evento uh, vamos a hablar con Carlos Alberto Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto y bienvenidos muy agradados de tenerlos aquí en nuestra, en nuestra iglesia Muchas gracias Carlos Alberto, quiero hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto estás en los Caminos del Señor? Eh, en los Caminos del Señor hace 15 años. En esta iglesia nos congregamos hace 5 años. ¿Y qué sientes cuando tú ves esta clase de eventos en tu templo? Pues yo creo que es la obra de Dios en cada uno, ¿no? Dios obra de maneras que nos sorprenden. Y bueno, vemos cómo Dios, ¿no? A través de la fundación, a través de lo que los hermanos hacen también estamos dándole la gloria a Él. Qué hermoso es que eh, nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, como decía Carlos Alberto, no es el, el físico, sino cada uno de nosotros vamos a aportar algo maravilloso y vamos a cambiar de pronto una sonrisa, eh, una lágrima, nuestra lágrima de felicidad, una sonrisa a sus niños y hacerlos sentir que realmente ellos son parte de él. ¿Y tú qué piensas de, la, de, de esta juventud? ¿Qué debemos hacer para ayudarlos cada día? Yo creo que la, lo que nos manda el Señor no es llevar su palabra. Es que nosotros a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras obras, nos lleguemos a Cristo. Tenemos muchos muchachos aquí en este sector, muchachos muy desviados, realmente cosas muy difíciles. Pero lo que Dios nos ordena, nos manda, nos dice en su palabra, es que lleguemos a ellos. Es una forma como podemos llegar a ellos a través de esta clase de de eventos a través de esta clase de, de obras que podemos llegar a ellos que podemos traerlos al Evangelio ¿no? hermosas palabras no tengo que decir más lo acabo de decir queremos agradecer a Mundipaz y a la Iglesia Evangélica Bautista Emanuel de Pertomo por este hermoso evento